Mi nombre es Iro Marí de Papelería Studio y en este video le voy a estar enseñando cómo añadir manualmente un bleed a nuestra imagen para poder enviarla a imprimir. Si les pasa, igual que a mí, que al enviar este, este, esta imagen a imprimir no sale la marca de bleed, es decir, cuando yo le doy aquí a print, él no me da el bleed alrededor, de la muñequita, ¿ven? Él está normal, tal cual como tengo en el diseño, así que manualmente voy a añadirle el bleed. ¿Para qué funciona el bleed y por qué es importante tener al momento de imprimir? Y es ese borde adicional que añade el programa para cuando nosotros lo cortemos, si la máquina, por alguna razón, envía a imprimir esto y a cortar, y él corta fuera de la línea de corte, donde se supone pues no tenemos un espacio en blanco. Así que protege de que cuando nosotros hagamos un corte, tenga algún espacio en blanco. Así que lo primero que voy a hacer es que voy a ir a mi panel derecho, donde está la estrellita de Offset, y entonces le voy a dar aquí a la marca donde dice Offset. Y esto siempre lo pongo en 0.050. Siempre me gusta darle un buen borde porque uno nunca sabe cuándo la máquina no va a cortar donde debe y es mejor prevenir que tener que seguir perdiendo material. Así que aquí yo le voy a dar Apply. Y entonces cuando yo le doy Apply, ahí está ya seleccionado ese offset y lo que voy a hacer es que voy al panel superior izquierdo donde yo voy a seleccionar el eyedropper, aquí la, la agujita de, de color. Y entonces voy a ir directamente al color del borde. Y como pueden ver, ahora tengo un espacio adicional ven del color que yo quiero. Voy a repetir el paso con este de aquí abajito. Voy a seleccionar mi personaje. Voy a darle Offset. Él ya está marcado a 0.050. Le doy Apply. Y entonces voy al panel superior nuevamente. Busco el eyedropper. Selecciono el color y ahí está, entonces ahora cuando yo voy a enviar esto a imprimir aquí pueden ver que él va a tener ese offset aunque se lo añadimos manualmente ustedes pueden verlo vamos a darle aquí a zoom un poquito y pueden ver dónde está la imagen regular y dónde está el offset ¿okay? así que ahora esto lo enviamos a imprimir y cuando lo cortemos él va a quedar súper bien así que eh, voy a enviar esto a imprimir y ya les voy a enseñar los resultados aquí les enseño cómo queda la impresión con el offset, ven por aquí está la marquita, y entonces igual aquí abajo, por aquí, por aquí, y ahora lo voy a enviar a cortar para que vean el resultado. Bueno, ya después de haberlo cortado, así quedó el borde de afuera, y así quedaron las impresiones, luego de que la cortara con ese offset. Así que ya saben, si les gustó el video, compártenlo para beneficio de otras personas. Recuerden de darnos follow, suscribirse al canal y encender las notificaciones para cuando subamos un video no se lo pierdan. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima.